El Ayuntamiento de San Francisco de Macorís inauguró varias obras el pasado jueves en distintos sectores de esta ciudad Hechas con el presupuesto participativo correspondiente al presente año en, Es una segunda obra que estamos inaugurando aquí en Vistel Valle Donde el año pasado inauguramos la cancha Ahora estamos en el cementado que da camino a la cancha En, la, en las aceras también y las luces de la cancha esto es una inversión de esta cancha, eh, que el cual la, la ingeniera le va a hablar a ustedes del costo, y pues el ingeniero que construyó el encementado está por aquí con nosotros. De manera que seguimos, seguimos echando hacia adelante a Vistel Valle, en, en todo su desarrollo, en todas su, sus áreas, remozándola y sus áreas deportivas. Que fue el encementado de, para el acceso a la cancha de, de baloncesto, eh, en hombrigón armado y con un presupuesto de 522 mil pesos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.